Bro, muérete, bro, por favor. aquí fuera? Voy. Right. No. Por bajo, ¿dónde es? La gente mía. Batido. Toma, toma. Bueno, no sé qué decir. Pues creo que llego yo primero que tú. Si sí. tengo, tengo como uno aquí al lado a la derecha. Sí, está más pa'quet que mi polla. Cae uno aquí conmigo. Sí, Tiene un tiro, bro. Ah, está un tiro uno. A la verga voy a morir. Oh, tiro, chupala. Buenísimo. Es uno más. rato 185 de daño 2 kill Voy a dejar una claymore en las escaleras Esto de aquí Por ¿Se Están ahí dentro me, están vale, matando me, entre me, ellos? me piro, pillo, pillo, pillo, vale vale vale piro, vale, ya. Se, se ha petado, se ha petado, Y yo palmo, yo palmo, yo palmo No, vete, no, Tranquilo, tranquilo Ah, oh, tío, uno. Bueno. Esa sería mal la jugada de ellos. Casi muero, ¿eh? Con el racimo. Pero murieron. Los rusos contra ucrania que va, cabrón. Sí, acaban de perder una ciudad. ¿Los rusos? Sí. Habla? Sí, bro. Yo no me entero de nada. la puta guerra. Están barrando. Qué esto se cobro. está yendo por el puentecito, bro. Se están perdiendo una ciudad. Sí, perdieron una ya. Vale. No me acuerdo el nombre, los nombres de las ciudades son complicados. LOL, ¿dónde comprar los dos de esta gente? Mira, yeah, tengo dos. No, la vale, otra se fue para la izquierda. Está en la tienda. Partido. Ah. Se baja. Ah. Y ahora que no supieran que venimos por la espalda. No, no me he hecho un panzi vibes. Y yo un día juego con el panzi y gane dos. Me acuerdo. Jugué dos partes con y gane dos. Acaban de tirar huevos ellos también creo. Voy de derecha yo. No estoy contigo. No bueno, te fuiste solo. Bro. Oh. Mala suerte tengo. Aquí. No, no, no para para venir para venir. El otro está a la derecha, detrás. Ah, va la baja. Otro team, lo mato otro tío. Le he un toque al otro team, le he un toque. Hay uno ahí, Intenta, intento, subir, intento subir de nuevo. Por fuck. No se ve malo, la verdad. Tackeado, a un tiro. Bro, qué fastidio, son los de factory, tío. ¿Dónde está el pavo, tío? Se tiró para abajo. ¿Por abajo dónde es? gente frente mío. Ah, bien, bien, bien. Eh, tengo más. No lo veo. Oh, dispara, tú dispara, tú dispara. Ya estoy safe, ya estoy safe, tú tranquilo. Ya estoy safe. Bueno. Y hay uno en el aire, no entiendo qué coño. No entiendo que hace ah. en el del aire, bro. Eso grande. Voy contigo, Romeo, Aguanta. What the fuck, Hay un gulag, bro. Le están dando. Sí, sí, sí, sí. corre, corre, reesa, reesa, reesa! Vale, voy. Juega bueno, con calma, juega con calma. Yo lo he hecho mal. El gulag sigue vivo. Y el que te mató también. Está detrás de en la tienda. Voy contigo. Y tu marca. No, no, no. Toma, toma. Vaya tú now, bro. Vaya tú now, bro. No, mi estimulante me lo ha quitado. Wow. Joder. Aguantamos aquí y listo. ¿Toma? Segundo piso, para quedar, con tiro. por la derecha. Voy pa. Te va a coger el globo. La voy a creo, ¿no? Aquí, fuera Voy Matar a estos Mira, se matan con otro ¿Esto? Uno en la tienda, otro atrás Me estoy parando, otra parte. Hay uno más atrás de. Mi arma? Hay uno más al frente Uno más al frente Está por aquí, al frente mío, o tú lo mataste. No. No, no hay loot, está atrás, está atrás, lo acabo de ver. laqueado Un tiro. Bro, muérete, bro, por favor. No tengo su fusil bueno, eh. eh te puedo sacar uno. No, bueno. no tienes para saltarme ninguno, ¿no? Sí, pero no cojo fantasma, Toma. Igualito no tengo fantasma, así que... Eh, tengo es uno aquí... hackeado Ok Bueno Vamos a subir por la escalera por donde yo te enseñé vente Al frente mío, están los dos Sube y te vas a izquierda Tiene, tiene, tiene, tiene, tiene. uno bueno. Mateo los dos no, no, no, no, no. He a uno. Y tiene que estar aquí abajo, coño. O en el búnker, puede estar en el búnker. En el búnker, no este es el... está bien. Está dentro. no se me había ocurrido el búnker. ¿Eh? Que no se me había ocurrido lo del búnker.